Oscar Guardingo tiene la palabra su señoría. Gracias, presidente, y buenas tardes, señora ministra. En octubre eh, llegábamos a un acuerdo de presupuestos, el Gobierno de España y Unidos Podemos, un acuerdo que contemplaba también cuestiones de materia laboral. Entre ellas destacábamos algunas por su urgencia y decíamos de implementarlas antes de finalizar el año 2018. Por ejemplo, recuperar la ultraactividad de los convenios como una garantía de derechos. También eh, devolver la negociación co colectiva a la escala donde los trabajadores se pueden organizar y pueden negociar mejor, mucho mejor el convenio de sector que el convenio de empresa. También sobre horas extras hablábamos de reforzar la obligación de constancia expresa del horario de trabajo, una medida que a mí me parece que no se puede oponer nadie, porque se trata simplemente de eso, de constatar el trabajo que se realiza. Solo a quien le vaya bien eh, la realidad de las horas extras sin pagar puede oponerse a esta medida de transparencia. Cuando una patronal se posiciona en contra de la transparencia, lo que está exigiendo es actuar al margen de la ley y en fraude de la ley. Nadie tiene por qué trabajar gratis para nadie, faltaría más. Además de que las horas extras destruyen empleo, es inasumible el número que la EPA estima de horas extras sin pagar. Pero es que, incluso aquí, volvemos a comprobar la brecha de género y el machismo porque existe una diferencia de diez puntos entre las horas extras no pagadas a hombres y a mujeres. De las casi siete millones de horas extras que se trabajan en nuestro país, no se pagaron el 40% de las que realizaron los hombres, que ya son muchas, pero es que más de la mitad de las que realizaron las mujeres no se pagaron tampoco. Parece que también las horas extras sufren el machismo. Señora ministra, tenemos medidas urgentes acordadas eh, y la pregunta es cuándo y cómo se van a llevar a cabo. Muchas gracias, senador.